Yeah. Mm -hmm. yeah. Somos fuego, juntos somos pasión Pero en ocasiones, esto se sale de control Yo no acepto, tu imperfecta Pero no sale en mi cabeza, tú no sale en mi cabeza, yeah te ve como es, camina como es, te mueve como es, me gusta como es, Y alto está toda como es, bien dura tú te ves, te como es, tú bailas como es, el pelo como es, te mueve como es, me gusta como es, Y alto está toda como es, nada más tirame los yo pa' llegarle donde es Nivelamos el espacio, a las malas vibrando reacción No me compare que es mejor que se prepare que el destino despare, cuál es la vuelta a la cura de mi mal tú, cristal blue sonadas somos y no fuimos lo que queremos ser, No toca en esta vida aprender de la vuelta, si no la vive, como la van a entender. Pensando en mil maneras de alejarte, sacate de mí. Mi otro yo reclama que es porque tú no estás junto a mí. Estoy dentro y fuera de base, el sistema se jodió. se jodió. En automática activa cuando escucha mi voz. voz. Maquiaveli, Maquiaveli. Ando sin precaución cuando se trata de ti, mujer, no me puedo contener. Y es que tú te ve como es, caminas como es, te mueves como es. Estas como es Bien dura, tú te ves Frente como es Tu bailas como es el pelo como es Te mueves como es Me gusta como es Ya tú estás como es Nada más tirame los que para llegar llegarle eh, donde eres Un bum un un bololo Bien le Cumple, que serio, chichi De eso que tú formas cuando estás sin mí Un bum un bololo, bien un Tenemos que vale, balles, sí. Tenemos que vale? balles. ¿Qué va a pasar aquí? ¿A dónde irás sin mí? ¿Por qué te pones así? Tenemos que vale, balles, sí. Tenemos que. Problema es no olvidarte, el problema es que te quiero pero sin ti. Nuevo frío bajo cero, manos de hielo entonces dime qué es lo que. Es. ¿Cómo salimos de mi bebé? Si seguimos en esto blindado cerrado. Código encriptado, ya el te fula agrandado. Ya el que se ponga lo hacemos a un lado. Bien cancela tú eres mucho con demasiado. Otra como tú no me toca. En mi vida tú eres un wow. Y es que... Somos pasión, pero en ocasiones Esto se sale de control mm, Yo no acepto Tú imperfecta Pero no sale en mi cabeza Tú no sale en mi cabeza Y es que tú te ves como es, caminas como es, Te mueves como ves, me gusta como ves Que alto está toda como